Dalma, Maradona, bueno, un nuevo año en la radio con todo como siempre. Sí, viniendo menos veces porque, bueno, tengo una bebé de seis meses, pero sí quería arrancar. Ya hace dos años que hacemos el programa y estoy muy contenta, así que, bueno, viniendo lo que puedo con la bebé y organizando la familia, todo. Sos trabajadora y también sos muy familiera. Sí. Benjamín cumplió años, qué lindo momento. Ay, sí, hermoso. La verdad que pudo compartirlo con toda la familia de los dos lados, así que estuvo espectacular. ¿La familia cómo anda? ¿Tu mamá? Bien, bien, todo bien. Por suerte, arrancando el año. Mi mamá con mucho trabajo también, por suerte, así que re bien. Me llegó el rumor que está soltera, ¿puede ser? Ay, no, pensé que seas amigo, me acaba de dejar no, mi no, mamá. No, no, no, me no, me no, me no. No, vos, no, vos estás muy bien, feliz pero tu mamá, ¿soltera y contenta puede ser? No, no, no, ya, ya aclararon que no, que no estaba soltera, así que ya está aclarado por ellos y no es algo que tenga que hablar yo también. No, te lo pregunto porque viste en el vínculo familiar no, alguno no, de decían... No, pero no, no, nada que ver. ¿Y la relación con tu mamá 10 puntos. Mía con mi mamá? Sí, sí, es obviamente es, es, es, que es... todo. todo, la niñera, la madre, la amiga, todo, una genia. Me voy porque de arrancar... El bueno, programa. y con Yani está bien, todo perfecto con Gianni. Perfecto, sí, por suerte. ¿Y Osvaldo? ¿Te no gusta? Hay no hay Osvaldo, Osvaldo, ¿te gusta como...? Hasta no, no hablo de eso porque si no después... Eh... Pero Osvaldo... No, no es para hablar entonces. Bueno, increíble, ¿no? Hablamos un poquito, nos confesó muchas cosas y cuando hablamos de Osvaldo la cara se transforma, entró directo y dijo, de Osvaldo, mejor no hablar.